vamos a ver cómo la, la formulamos, formulamos exactos en la república dominicana existen héroes y heroínas y heroínas pero héroes y heroínas anónimos no. o digamos héroes y heroínas olvidados que de manera desprendida rinden un gran gran gran una gran labor a cada dominicano me refiero a esos héroes que cada día dejan su sudor en la defensa civil, en los bomberos y la policía dominicana. ¿De qué forma impulsaría usted la dignificación de esas posiciones desde el Congreso? Mira, el bombero sobre todo, el bombero, a pesar de que ha habido cierto avancito, porque mi papá era bombero. Yo me crié en un ambiente bomberil y a pesar de que ha habido ciertos avances con relación a 30, 40 años, el trato que se le da a un bombero aquí no es, no es el más aceptable. Un bombero es un, un sacrificado de la sociedad, un, un ente que expone su vida para salvar a las de los demás. Y yo recuerdo que aquí hubo, hubo un siniestro donde murió un bombero de 19 años de 19 años. Nosotros inclusive tomamos un turno en, en, el, en la Cámara de Diputados para, para el, el, el, el, el, elogiar ¿no? a los bomberos en su, en su nivel de sacrificio. Eh, Panamá tiene una ley que está, que está ligada a, a, a los seguros, que es la ley de los bomberos. Ellos me dicen que después que se, se comenzó a aplicar esa ley, donde, donde excedentes de los seguros van a alimentar lo, lo que es el accionar de los, de los bomberos eh, el, el nivel de vida de ellos ha cambiado, pero hace, hace poco tiempo que tengo conocimiento de eso y me voy a empoderar de esa ley para ver cómo la ajustamos aquí a República Dominicana y que los bomberos pasen a ser Pasen a, a ganar lo que tienen que ganar con el sacrificio que hacen en, en pos, en pos de, de mantener nuestra sociedad. Mientras ellos nos cuidan, nosotros dormimos y debemos dormir más tranquilos si ellos son mejor atendidos. Bien.